Buenas tardes a todos. Eh, mi exposición eh, va eh, a tratar de parte de un estudio que, cualitativo que realizamos a un grupo de docentes de ingeniería. La intención era conocer las creencias que estos docentes tenían acerca de su propia competencia digital. Eh, hay muchos estudios en cuanto a la utilización de las herramientas que se utiliza, que no en tecnología, pero eh, en cuanto a lo que piensa el docente y qué, cómo cree que eso se adapta a la docencia, a sus tareas docentes, hay bastante menos documentación y, y artículos y demás. Eh, el, el estudio fue a través de entrevistas individuales en profundidad y eh, era el instrumento que utilizamos, fueron estas entrevistas, para poder eh, hablar con ellos directamente y poderles sacar, a medida que iba la conversación con eh, pre estas preguntas en profundidad, mayor eh, datos para nosotros después analizar el contenido de esas entrevistas. Eh, antes de comenzar, partimos de la base de una serie de ideas sobre lo que tenemos sobre la tecnología o que eh, percepciones que hay en relación a la tecnología. Hay muchos autores y, y que argumentan que la competencia digital se relaciona directamente con tecnología, por un lado. También hay una percepción generalizada de que tecnología pues, es una aporta enormes beneficios a lo que es la humanidad, el bienestar, vamos a estar mejor, etcétera, etcétera. También encontramos eh, que esa percepción de que la tecnología va a cambiar toda nuestra vida está muy, eh, lo que se dice, especialmente en la parte de educación, pero en todos los niveles educativos. En un principio, eh, también se, hay una eh, creencia ...sobre el determinismo tecnológico, no sé si alguno conocerá el término... ...que la tecnología es en, en y por sí misma la que va a mejorar nuestra vida... ...y por supuesto en docencia la tecnología se implanta y ya va a mejorar. Vamos a mejorar todos como docentes. Eh, por otro lado, perdón que se me pasó... Eh, ...después de este determinismo eh, tecnológico... Una de las creencias que más a mí me, como me preocupaba es eres docente, eres de tecnología, estás en ingeniería, pues ya automáticamente ya eres un docente competente digitalmente. Eso es una percepción que todo el mundo dice, ah, bueno, ustedes controlan, que trabajan con tecnología, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso es las ideas básicas de las que partía. ¿Cómo ver primero qué es competencia digital? Competencia digital eh, abarca muchos aspectos, no solamente se puede centrar uno en tecnología. Nos fijamos, en, indagamos en todos los estudios tanto internacionales como nacionales para ver por dónde iba avanzando ese concepto de competencia digital y en el docente. Nos fijamos dentro de lo que es la Comisión Europea Hicieron un estudio de lo que es agenda digital de 2020 y determinaron cuáles son las eh, competencias genéricas de lo que es el ciudadano del siglo XXI, así lo denominan, y concretamente lo que es la competencia digital se centraron en varias alfabetizaciones. Para poder ser competente digitalmente, pues había que ser había que estar alfabetizado en TIC lo que es habilidades eh, dentro de operativas, dentro del instrumento, en internet para poder eh, lo que es eh, habilidades para el uso, audiovisual, incluso búsqueda, etcétera, Habilidades eh, lo que es digitalmente hablando, desarrollo personal, eh, resolución de problemas ...a nivel técnico y a nivel también ya de comunicación con las demás personas... ...con todas estas herramientas que tenemos a nuestra disposición... ...una alfabetización mediática también y una alfabetización lo que es informacional. Si ven en la figura, en el exterior aparecen ya una serie de parámetros... ...que tienen en cuenta que son actitudes, que, eh, responsabilidad... Eh, una actitud también creativa, eh, crítica, o sea, que ya nos estamos metiendo en la persona en sí, cómo tiene que eh, eh, alfabetizarse en todos estos eh, aspectos, con lo cual el concepto ya crece bastante. Los retos, en base a estos estudios, lo, a este estudio que nos hemos nosotros fijado, los retos que se le plantean al docente universitario van en dos aspectos. El primero, habilidades tecnológicas y instrumentales, o sea, el conocimiento que se supone que todos, eh, lo que son de ingeniería o de, el área de técnicas los tenemos, pero también tienen que ir acompañados de una serie de habilidades cognitivas y también sociales para, a través de esas habilidades instrumentales, conseguir construir conocimiento eh, tener una interacción cooperativa, lo que, era trabajar, lo que es trabajar en grupo, eh, proactividad también, o sea, un feedback continuo con el, el grupo que esté uno pues, llevando, eh, intercambio de conocimiento y el aprendizaje colaborativo. Todo esto, la combinación de, todo, de estos dos aspectos son los que nos van a definir esa alfa, alfabetización. Y es ahora cuando nosotros ponemos el foco en las creencias porque no eh, lo que comenté al principio no es oye qué es lo que usas más utilizas el móvil utilizas este software utilizas esta herramienta no es la creencia del docente que esa creencia por definición eh, son unas premisas suposiciones que las creemos verdaderas si un docente piensa que esta herramienta la utilizó o hizo un foro, o hizo una wiki, y no le funcionó, mala experiencia, ya va a creer que con su asignatura es imposible aplicar cualquier eh, innovación en este aspecto. Entonces, eh, con ese concepto de creencias, consideramos que el docente, en muchos casos, eh, son esas creencias en última instancia las que van a decidir si va a meterse en una innovación, si va a lanzarse a, pues eso, crear una comunidad o no va a decidirse porque ya dice, no, me quedo como estoy, conozco lo que tengo, a mí me funciona, ya está. Eh, a través de lo que comenté al principio, de lo, las entrevistas, del análisis de ese eh, contenido extraído de esas entrevistas, eh, estudiamos eh, con herramientas de software, de análisis cualitativo, pues cómo iban reaccionando, en qué coincidían eh, todos estos docentes. Las preguntas que nos planteábamos eh, fueron 20 preguntas, como dije, abiertas para que el docente pudiera comentar y lo que quisiera. Iban en esta... Eh, giraban en es, alrededor de estas cuatro principales preguntas. Si eran o se consideraban docentes digitalmente competentes, eh, si esa competencia digital la verdaderamente notaban que en su vida profesional les aportaba eh, una mejora, si reflexionaban sobre eh, esa competencia digital o mm, directamente dicen, mira, no, no, no pienso en ella, no, no, yo tengo mi clase organizada y mis tareas y se acabó y por último también las dificultades que se encontraban en el camino de cualquier eh, avance que quisieran hacer. El contexto, para hacernos una idea, eh, son los 60 docentes a los que entrevistamos, las entrevistas duraban eh, unos 60 minutos, una hora, dependiendo, y después se transcribieron para poder analizarlas ya en profundidad. El Dentro del profesorado, eh, 60 docentes, pero claro, 14 mujeres y 46 hombres. Es todavía la línea que se sigue. Eh, siempre hay mayor número de hombres que de mujeres y sobre todo en las carreras técnicas, pues aquí queda claramente plasmado. Eh, las edades, que también es importante, eh, la mayor parte, entre los 46 y al, algunos, uno de 67, que estaba, está todavía en la universidad, ...y después, en menor número, entre 30 y 45. La universidad, pues, en general está un poco envejeciendo... ...y encima no se está contratando gente nueva, la pública, sobre todo. Entonces, eh, estamos en esos márgenes el mayor número de docentes. Pues ya con este contexto y participantes... Eh, ...pasamos un poco a los resultados, o directamente a los resultados. En cuanto a los resultados... Eh, en términos de creencia siempre lo primero y como se puede ver en un alto porcentaje todos los docentes en ese porcentaje que ahora mismo no lo veo bien desde aquí un ochenta y pico por ciento casi un 90 se sienten autoeficaces pero autoeficaces eh, para el conocimiento instrumental ellos se enfrentan perfectamente a cualquier problema técnico lo solucionan y cree en esa capacidad y, además, tiene una actitud activa para enfrentarse a cualquier cosa técnica, pero, a la vez, eh, recalcan que necesitan tener competencias pedagógicas y estratégicas ese en un porcentaje también bastante alto dicen, vale, yo sé la tecnología, pero después cuando voy a aplicarla me falta la estrategia, me falta eh, la pedagogía que no me han, o yo no he aprendido eh, Otra también creencia que es interesante eh, tener en cuenta es la experiencia compartida Cualquier eh, experiencia, cualquier... Eh, avance que quieran hacer en su docencia, la, les parece importante compartirla con su entorno más cercano, su entorno compañeros y demás, pedir consejo, tú has utilizado, es un poco el sentirse apoyado para poder eh, decir, oye, pues mira, no lo estoy haciendo mal, parece que esto me va a funcionar. Y a la vez piden o demandan lo que es una formación docente específica formación docente específica que no eh, va en la línea de curso de lo que es eh, el plan para profesional para el docente el, pa, el plan de, de mejora de los cursos y demás sino que lo que ocurre es que quieren que vayan a su disciplina concreta para ver si esas herramientas esas formas de eh, nuevas eh, formas de dar las clases, ...o cualquier herramienta les va a funcionar. Se tienen que asegurar muy bien porque si no tienen esa creencia de decir no, no me convence, lo dejo. Eh, y por otro lado también eh, demandan o piensan que hay que hacer un análisis crítico de todas las soluciones tecnológicas. No todo vale para todos y no todo funciona eh, igual. Tú puedes tener una experiencia buena con un grupo de alumnos, pero después la aplicas a otro grupo de alumnos en otra disciplina y es imposible que no le ves la, el resultado. Y por otro lado, también muchos eh, creen en que hay que combinar lo que es las formas tradicionales de docencia, no hay que dejarlas aparte. Eh, todos fueron, o todo el grupo de docentes son de esa época en la que las clases magistrales eh, era lo normal y entonces añoran mucho eso y piensan que ahora es tan rápido, el alumno eh, se le da tanta información, eh, trabajan en su casa, etcétera, etcétera, que no les da tiempo a interiorizar toda esa información que reciben. Entonces piensan que la combinación en el equilibrio está eh, el acierto. Por otro lado, eh, la interacción también a través de los medios digitales, con ya sea gestión, eh, ya sea con docencia, etcétera, es importantísima. Eh, le dan, un, como digo, creen que se tienen que actualizar cualquier herramienta, pero a la vez, cuando ya se fijan con, lo, con el alumnado, ven que hay una resistencia del alumnado a participar cuando eh, intentan eh, hacer una interacción a través del campo virtual, de foros, etcétera, etcétera. O sea, siempre, eh, o me han comentado, lo que hemos sacado de conclusión es que piensan que esas herramientas o esa comunicación e interacción es para el ocio. Los alumnos que vienen, vale, están digitalizados en principio, pero después cuando ya lo vas a utilizar para crear conocimiento, ya es como diciendo, uh, aquí, cuidado. Y ya les falta o se resisten a participar. También es importante eh, para ellos o para todos los entrevistados, en un porcentaje bastante alto, el desarrollo de contenidos digitales. Sobre todo esos contenidos que los creen ellos. Y ahí es cuando eh, encuentran barreras, falta de tiempo, barreras porque quieren hacer sobre todo líneas audiovisuales, interactividad, para darle un poco de vida a lo que es el alumnado eh, en cuanto a esa documentación visual. Ellos están acostumbrados ahora a ver todo en imagen. Y entonces lo que les ocurre es que les falta tiempo. Les falta tiempo porque cualquier eh, elemento que se vaya a crear audiovisual o, o en este, para un poco comunicarse y demás... Cuesta mucho hacerlo. Hace falta bastantes herramientas. Los cuatro últimos minutos. Vale. Ya acabo. <risa> <risa> y, además, la única, la, eh, decir simplemente que, aparte, eh, también se ven muy agobiados con la carga docente en la que estamos ahora, me incluyo, metidos. Los alumnos hay que controlarlos por lo que es el espacio europeo y eh, nos piden muchas tareas que quitan mucho tiempo para poder hacer el seguimiento de los alumnos. Simplemente aquí hay un ejemplo de los, eh, las respuestas, respuestas a, los, a, a, los, a las preguntas que, eh, para que vean un poco, pues me faltan competencias pedagógicas. Esta es una mujer de 53 años. Eh, noto que me falta saber cuál es la forma más adecuada eh, me encuentro lenta, soy inmigrante digital, también era una repetición de la mayoría por la edad, está claro. Y así, estos, en esa línea van los comentarios. Eh, como me quedan cuatro minutos. Eh, conclusiones, pues, en cuanto a creencias, tienen creencias positivas y son activos eh, todos los docentes al cambio metodológico. Tienen preocupación eh, frente a los eh, a la rapidez y el avance de todos estos eh, de toda esta tecnología se nos echa encima. La falta de apoyo institucional también muchos la eh, recalcan, necesitan cosas concretas para su asignatura, no me cuentes historias de que funciona general, no, para lo mío. La falta de tiempo, que ya lo he comentado, también muchos de ellos se encuentran infosicados, o sea, están... Con toda la información, digo tengo miles de carpetas, miles de archivos, pero no puedo verlo, con lo cual estoy infoxicado. Y muchos, como eh, comenté antes, se consideran inmigrantes digitales, dejando claro la diferencia con el alumnado que le, que le está llegando que nos está llegando. Con esto, eh, espero que les haya aportado algo <risa> positivo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos y yo les voy a hablar, voy a seguir un poco con el tema que ha tratado mi compañera. También es, es, hemos trabajado en un estudio con recursos concretos, eh, re aplicación de recursos concretos y fundamentalmente hoy quiero destacar un recurso y quiero destacar una visión del trabajo con ese recurso que es la visión del docente. O, cómo tiene que actuar el docente para trabajar con, con, es, con ese elemento. Les contaré un poquito, a nivel general, primero lo que tenemos en la literatura especializada y después un poquito también de la investigación que nosotros estamos haciendo, de lo que hemos hecho y algunos de los resultados que hemos obtenido. Bien, pues en primer lugar, eso como, como decía Fátima hace un momento, eh, muchos de nosotros hemos sufrido la frustración de usar determinadas herramientas y no conseguir lo que queríamos. Porque efectivamente eh, sí que la tecnología es, nos, nos es muy cercana, pero no tanto la aplicación pedagógica de esa tecnología. Ahí... Eso nos falta un poco. Si somos tecnólogos, lo aplicamos estupendamente, pero después cómo funciona con el estudiante, cómo evaluamos eso, qué parámetros tenemos que implementar para que eso vaya bien, ya nos, nos cuesta un poquito más. Bien. Eh, por lo tanto, todos los aspectos pedagógicos de la utilización de la tecnología muchas veces nos da muchísimos problemas. Eh, lo que nosotros La herramienta de la que yo les voy a hablar es una herramienta con la que llevo trabajando un tiempo y es un recurso metodológico que es el Foro Virtual de Aprendizaje, que todo el mundo yo creo que conoce y que alguna vez ha intentado trabajar con él, algunos con más éxito y otros con menos. Y sobre todo lo que les decía, el papel del docente en ese sentido. ¿Qué tengo que hacer como docente para poder trabajar un poquito con esto ¿no? y tener cierto nivel de, de, de esperanza, de éxito. Pues bien, ¿y por qué el foro? Pues fundamentalmente porque lo conozco <ríe> y sobre todo porque es una de, de las herramientas más utilizadas para apoyar la práctica educativa actual. Sí. Fundamentalmente en la educación superior en línea. Cierto es que además de utilizarse en línea, cada vez se utiliza más en cursos semipresenciales y también como apoyo a la docencia presencial, a la, a la, sí, a la docencia, perdón, a la docencia presencial. Bien, eh, tenemos que puntualizar en, en, este, en este momento que el foro siempre es en línea. Lo que difiere es la metodología como se si imparte la asignatura. Yo puedo impartir una asignatura en línea, puedo impartir una asignatura semipresencial, porque los alumnos vienen, hacen cosas presenciales y cosas no presenciales, o puedo impartir una asignatura presencial, pero el foro siempre se va a dar en línea. Por lo tanto, en ese contexto, el foro solo tiene una metodología. Eso es importante porque a la hora de, de, de diseñar y de, y de generar el recurso, hay que tener en cuenta ese medio. Bien, eh, el foro es una herramienta que nos permite, a través de la comunicación mediada por ordenador o los foros que nos interesa, porque hay muchos tipos de foro, al que a nosotros nos interesa es aquel, aquel en que a través de la comunicación mediada por ordenador, somos eh, los participantes pueden, eh, se puede generar interacción entre ellos, pero una interacción con un objetivo concreto, es decir una interacción que entendemos como el diálogo intencional, el diálogo que se produce para generar conocimiento sobre un contenido concreto y unos aspectos con concretos. Pues, a través del análisis de esos diálogos, lo que llamamos metodología de análisis de discurso, es como nosotros hemos intentado indagar en qué es lo que está pasando, qué interacciones se producen y cómo se construye conocimiento. Porque uno de las grandes problemas que siempre se enuncian, cuando, sobre todo con la enseñanza en línea, es qué calidad tiene esa enseñanza, de verdad los estudiantes aprenden, si utilizo esa herramienta el estudiante realmente está aprendiendo. Pues bien, esa, esa metodología nos permite saber en un momento determinado si hay construcción de conocimiento o no hay construcción de conocimiento. Es una metodología que lleva, tiene su, sus particularidades y es, es, es lenta y trabajosa, pero, pero da sus frutos. Ahora bien, eh, ¿cuál es el éxito del Foro Virtual de Aprendizaje? Es decir, ¿dónde está el éxito? Pues, según la literatura especializada, el éxito está en alcanzar niveles óptimos de aprendizaje. Pues como el éxito de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero es, esos niveles óptimos de aprendizaje, nos dice la literatura, que no se consigue solo con la participación, ni siquiera con la interacción. ¿Por qué? Porque la interacción en sí misma no implica a un estudiante cognitivamente implicado en el proceso. Por lo tanto, no todo tipo de interacción vale, porque si yo tengo una interacción de, de ocio y de cachondeo, es estupenda, pero no es lo que necesito en este contexto. Por lo tanto, Además de la participación, además de la interacción, o sea, sin, sin interacción, no hay, sin participación, perdón, no hay interacción, pero esa interacción tiene que ser una interacción concreta y es importante la intervención del docente en ese aspecto. Esa intervención del docente, ¿qué roles, eh, qué facetas de su, de su rol como profesor tiene que, que potenciar? Pues la de moderador, de la discusión y de facilitador de esa discusión. Pero, además, hay otros aspectos que también tiene que desarrollar, como es el rol afectivo. Tenemos que tener en cuenta, que decíamos, el foro se produce siempre en línea, por lo tanto, eh, no hay una interacción cara a cara. Perdemos todos los elementos de la comunicación cara a cara. El docente tiene que generar un clima adecuado para que el estudiante se pueda expresar con seguridad y en un entorno que le sea familiar y con unas personas que identifique como personas, no como máquinas o entes que no sé dónde están, sino otras personas. Bien, pues ese es uno de los roles que tiene que fomentar, que tiene que desarrollar el docente y buscar nuevas formas para expresar y... Eh, fomentar el interés del, del estudiante en la materia. Además estamos en una enseñanza en línea, estamos con estudiantes aislados y eh, la dificultad eh, cognitiva de esa enseñanza es más alta por lo tanto necesitamos también un docente con una implicación cognitiva mayor con todos los elementos de ese curso ¿por qué? porque mmm, no puede dejar al azar eh, tiene que seleccionar muy bien qué elementos va, va a trabajar el estudiante y si están enfocados a lo que quiere conseguir. Y por último una función administrativa porque tiene que estar muy bien diseñado todo el curso, muy bien diseñada eh, los tiempos, muy bien diseñadas las tareas y esas tareas tienen que ir con un objetivo concreto y una finalidad concreta. Y no puedes dejar eh, dudas porque no tienes la flexibilidad de corregir sobre la marcha determinados aspectos. Hay que pensarlo muy bien. Bien, para conseguir sus objetivos, el docente tiene, por un lado, unos factores bajo su control, que es la naturaleza de la discusión, él la define en función de lo que quiera conseguir. El tiempo que el estudiante necesita para preparar el debate, esto es muy importante y a veces no se tiene en cuenta. Y el tiempo de, de desarrollo de esas Relaciones en línea dentro de foros, es decir, crear ese ambiente, ese clima de trabajo, esa comunidad, que los estudiantes se sientan partícipes de esa comunidad. Y por otro lado, hay que tener en cuenta los elementos que tiene para el diseño. Pues, como en, en todo un eh, proceso de ciencia aprendizaje, tiene que definir los objetivos, una evaluación adecuada a esos objetivos, lo que volvemos, volvemos a hablar del de diseño y utilización de materiales que, que sean adecuados a la tarea. Y un elemento muy, muy importante, que es cuál va a ser su nivel de participación. Cómo va a participar en ese, en, en ese foro, eh, en esa comunidad. Bien, eh, con todos estos parámetros, nosotros planteamos nuestra investigación, les voy a hablar un poquito de ella, en el que queríamos un poco ir a... Um, profundizar en todo esto y ver si, si, si esto que la literatura pues dice al final se cumple, si, si de verdad con un ejemplo concreto, en un momento concreto, pues estas cosas son así. Y buscamos eso, ver qué funciones tiene el docente dentro y fuera del foro, cuál es su rol en la comunidad virtual y determinar también si la modalidad en la que se imparte la asignatura va a afectar a cómo trabaja ese docente. Hicimos un estudio con seis asignaturas, eh, donde el, el, el foro era un, una herramienta metodológica muy importante y ocupaba mucho espacio en las asignaturas. Son tres asignaturas que se imparten en la modalidad en línea y de otras tres en la modalidad semipresencial. Nuestro contexto pues un máster interdisciplinar de ciencias sociales, que se imparte de las dos maneras, 120 créditos, dos cursos, y tenemos seis profesores, Nuestros participantes son seis profesores de distintas áreas, 36 estudiantes, de ellos el 40% eran de países eh, iberoamericanos y el 60% restante estaban distribuidos por distintas comunidades autónomas y españoles que vivían en varios eh, países europeos. Eh, un grupo importante, destacado, que por eso también nos interesó, de estos estudiantes tenían como eh, titulación base la ingeniería. Eran ingenieros que estaban accediendo a las ciencias sociales. Bien, la metodología fue una metodología combinada de estudio de casos y, y análisis de contenido, como les decía antes, y utilizamos un modelo para ese análisis de contenido. Yo creo que algunos conocerán este modelo porque ya lleva unos años y se ha trabajado y es bastante popular, por lo menos eso creo yo, hay mucha literatura del modelo, eso sí es cierto, hay mucha literatura del modelo. Es un modelo que se llama Modelo Comunidad de Indagación y este modelo lo que dice es que para tener una experiencia educativa de calidad pues nos hace falta, ay, perdón, pues nos hace falta eh, o, o des, desarrolla tres elementos fundamentales. Los elementos son, un elemento que se llama presencia social, otro que se llama presencia docente y otro que se llama presencia cognitiva. ¿Vale? La presencia social eh, se define como la capacidad de los participantes para comunicarse con un propósito concreto eh, en un entorno seguro y desarrollar las relaciones interpersonales de, proyectando sus personalidades, es decir, eh, mostrarse y, per, y ser percibidos como personas reales en el mundo virtual. Yo hablo con otras personas y me muestro como, como una persona. La presencia docente pues trata del diseño, la facilitación y la orientación de los procesos eh, cognitivos y sociales y con el, con el, con el objetivo claro de la construcción de, de conocimiento, pero de un conocimiento que sea personalmente significativo y que tenga valor docente, así que se puede evaluar. Y por último, la presencia cognitiva es el grado en que los estudiantes son capaces de construir significado a través de la reflexión y el discurso crítico en una comunidad de aprendizaje. Bien, pues los autores del modelo, eh, además de estos tres elementos, desarrollan una serie de categorías para cada uno de esos elementos. En la presencia social, pues elementos de, de cohesión, de afecto. En la de docente, pues de facilitación y tal. En la de tal. En la cognitiva, hay un proceso. Pues no me va a dar tiempo, ya te lo digo. Iré lo más rápido que pueda. Y, y este instrumento nos facilita el aplicar la, la, el modelo. Les voy a poner un ejemplo de cómo se hace el trabajo, porque no sé cuántos de aquí están familiarizados con cualitativa y con análisis del discurso y un poco como, como es. Es un, es un trabajo un poquito... Aquí vemos un mensaje que es de un docente, el docente de uno, es respuesta a otro mensaje que recibió de, de un alumno, y ese alumno tiene un nombre, que en este caso es A8, ¿vale? Por, por el tema de confidencialidad, y los dos aspectos de RE, o sea, respuesta, que me está diciendo que esto es un hilo de debate, es presencia social, es decir, yo estoy interactuando socialmente en, en, un, en un hilo de debate, y A8 es el uso de vocativos, yo te llamo por tu nombre, como una persona real. ¿vale? Esas son partes de la presencia social. En cuanto a la presencia docente, tenemos dos apartados. El primero, en el que, la primera frase, en el que el docente trata de reenfocar el de, el, el, la tarea, y decirle, no, lo que tienen que hacer es esto. Eh, mm, tienes que eh, centrarte, dar opiniones y, y crear debate. Es lo que llamamos el, el, lo que define presencia docente como reenfocar el debate. Y la, y la otra frase, eh, el docente le está dando un material concreto, está siendo de enseñante, de proporcionar material para que el estudiante siga en el proceso. Este es el sistema con el que pudimos eh, ...fuimos codificando. Bien, ¿vamos a resultados? ¿Sí? <risa> el primer resultado es que las asignaturas se podían clasificar... ...en base a la literatura y en base al diseño que se había hecho de los foros. No así a cómo los había nombrado el profesor. Yo digo, voy a hacer un foro, lo paso a la asignatura 4, voy a hacer un foro de debate... Pero en realidad lo que este docente hizo fue diseñar un foro eh, eh, medianamente estructurado. Por lo tanto, el resultado es que no consiguió que se produjera el debate que, que había fijado como objetivo. Esto es lo que nos está diciendo es, tenemos que conocer la herramienta para poder trabajar con ella. Y el diseño es muy importante. En función del diseño vamos a obtener unas cosas u otras. Bien, voy a ir rapidito. Eh, en cuanto a la participación, que nos preocupaba también, ¿cómo participa el docente? Pues todos participaron en el diseño. Ahora, de manera activa en el foro, vemos que hay cuatro docentes que sí y dos docentes que no. Curiosamente, si lo vemos aquí, los docentes que participan son los docentes de las asignaturas semipresenciales. Y en cuanto a las asignaturas en línea, solo participa uno. Lo que nos llamó muchísimo la atención, porque desde nuestro punto de vista, el docente de asignaturas en línea tiene que estar más pendiente de esos estudiantes. En este caso concreto no fue así. Y se evidenció unos peores resultados en aquellas asignaturas en las que el docente no participa. Las asignaturas 4 y 6... Eh, se, de, se fueron de su objetivo, se, eh, no, no se generó, la, la, el, eh, no se consiguió lo que el docente había planificado y con, cosas, o sea, con actuaciones muy sencillas por parte del profesor, eso se podía haber corregido. Por lo tanto, la participación activa del docente es fundamental. Cierto es que tiene que medir cuál es su participación. Una participación excesiva puede hacer que el alumno se inhiba y espere que el docente resuelva. Pero si no participamos, la, la, la discusión, el debate, el trabajo se puede ir por otros derroteros. Entonces, es importante participar. Si ven, eh, yo iba, eh, he traído los colores, presencia social verde, presencia docente amarilla y... Se distribuye desigualmente la participación, unos interactúan más en el, en el aspecto docente, otros en el aspecto um, social y tiene su sentido. Por ejemplo, en la asignatura 2, que es la asignatura en línea, el docente hace es un esfuerzo importante por generar ese entorno de comunidad, ese clima de comunidad. Son alumnos que están separados, que no se ven nunca, los de semipresencial sí se ven. Y, ellos, y, y ese esfuerzo en cuanto a presencia social, social es más importante en ese caso, ¿vale? Entonces tiene un sentido esa, esa, esa, ese resultado, de todas formas el más equilibrado en sus participaciones es el, de, es el docente de la asignatura 1 y es el que mejores condiciones consiguió, resultados consiguió. Si esto lo vemos a nivel de categoría, pues aquí nos aparece por cada uno de ellos eh, un estilo de, de trabajo. Eh, decíamos, el docente 2, pues fíjense que, Ah, es verdad, yo señalo aquí, pero ustedes no lo ven, fíjense que el verde clarito es la cohesión. ¿Mm? Todo lo verde es presencia social y el verde clarito es la cohesión. ¿Qué le, ¿Qué le preocupa a ese docente? Que su grupo trabaje como grupo, que pueda hacer un trabajo colaborativo y que para eso, tengan interacciones de grupo, confianza entre grupo y se sienta seguro el grupo, por eso se esfuerza y eso funciona. Es importante cada uno genera un estilo en función de lo que quiere conseguir y cada uno aplica el las herramientas que tiene en función de lo que quiere conseguir. Fíjense que no he hablado de presencia cognitiva, que era el tercer elemento, pero es que esas características del estudiante, así como la docente no, porque hay estudiantes que también hacen intervenciones docentes. La cognitiva solo es del, docente, del estudiante. perdón. Bueno, vamos a concluir, que si no me van a regañar. Eh, conclusiones. Fundamental el diseño que hagamos de, de la herramienta y esto se puede traducir a muchas herramientas más. Hemos cogido una como ejemplo, pero tenemos, se puede traducir a cualquier otra herramienta. El diseño es importante, la participación activa del docente es importante, el conocimiento de la herramienta que vamos a utilizar es importante. El, incluso el modelo que nosotros hemos utilizado para evaluar es un modelo que también se ha desarrollado para que los docentes puedan conocerlo es sencillo y puedan tener una idea de cómo diseñar eh, hemos detectado que cada docente tiene su, desarrolla su propio estilo y que ese estilo tiene un significado cuando se aplica bien y en, en nuestro caso sorprendentemente la mejor respuesta de la, de las asignaturas que se imparten en modelos semipresencial por lo tanto Creo que es fundamental que, tenga, que como docentes estemos formados, motivados y comprometidos. Es decir, yo no puedo poner en marcha una herramienta solo porque se use o porque esté de moda o porque alguien tal. Si no me lo creo, no, no voy a tener éxito con ella. Y, y esa formación, esa motivación y ese compromiso lo tenemos que aplicar para diseñar, para facilitar y para orientar a nuestros estudiantes, para dar el flipo que necesiten, para, para hacerles eh, el trabajo lo más fácil que se pueda sin quitarles trabajo y también orientarles tanto en los aspectos docentes como los aspectos cognitivos y en los aspectos sociales de su formación. Muchas gracias. Pero para mí sus miedos, eh, sus miedos a dar opiniones, eh, sus miedos a, a equivocarse. El otro día, eh, bueno, es hoy por la mañana, cuando, cuando el compañero ha dicho, no, cuando se equivoca les dejamos que se equivoquen, no es un fracaso. No, no me gusta utilizar la, la palabra fracaso porque realmente equivocarse no es un fracaso, es aprender. Pero eso a nivel social, eh, en un foro, eh, yo noto muchas veces eh, que muchos alumnos no dan su... Sus opiniones por miedo a qué pensarán los alumnos o qué pensarán sus compañeros. Eh, eso es muy difícil para no No sé cómo, cómo lo ves <risas> para tratarlo o, o, o solucionarse ese tema. Vamos a ver, hay, hay dos cuestiones ahí. Por un lado, hay estudiantes que no se sienten seguros, y por otro lado, también facilita a los estudiantes que son muy tímidos expresarse. O sea, tenemos las dos vertientes. ¿Qué pasa? Yo tengo que poner unas normas de trabajo muy claras y muy concretas para que nadie se sienta eh, que puede ser vulnerable. Es decir, yo tengo que decir, señores, vamos a Cuando yo pongo el foro, yo pongo unas normas de participación. Y esas normas de participación no solo dicen, tienen que participar siete veces en tanto tiempo y hacer no sé qué, y hacer no sé cuánto, y además dice. Nos vamos a, a dirigir a los demás, vamos a, a mantener una conversación en estos términos, todos los, los comentarios tienen que ser positivos, o sea, las críticas positivas, o sea, unas pautas de, eh, de, de relación para que los alumnos se sientan más seguros. Y tenemos que lanzar un primer mensaje como docente marcando ese estilo de comunicación, porque ellos se fijan en eso lo que tú escribas, si tú saludas, si tú te despides, una de las cosas, la verdad que este trabajo ha dado para muchas cosas, te, hemos eh, trabajado con, con la parte del docente, con la parte de los estudiantes, eh, con muchas cosas, y una de las cosas que hemos encontrado es que eh, los estudiantes de las asignaturas que se imparten semipresenciales, en el foro utilizan un lenguaje el mismo lenguaje de comunicación inmediata eh, virtual, es decir, como si estuvieran chateando. Mientras que los, eh, los estudiantes de las asignaturas puramente en línea utilizan el lenguaje del correo electrónico, es decir, saluda, se despide, ¿no? mientras que los otros, como se ven en clase y se conocen, ya ni saludan, ni se despiden, ni, ni, no, no tienen esa formalidad. Entonces, si el docente en el primer mensaje saluda, se despide, da las normas, eh, utiliza un lenguaje, una corrección, los alumnos lo imitan. Y eso ya te ayuda un poco a que la gente se sienta más tranquila, más segura y además estar pendiente, aunque no intervengas mucho, ir leyendo para que desde que alguien pues no sé, se extralimite un poquito, pues entrar con suavidad y decir, bueno, vamos a mantener el tono eh, y, y dar refuerzo. Alguien que se ha equivocado, oye, me parece que tu idea, pues no, no es, no, no es acertada, no. me parece interesante tu idea, pero resulta que tal no sé qué, no sé cuánto. O sea, darle refuerzos positivos a que se haya equivocado, me parece. Bueno, eh, yo creo que una pregunta más. ¿Lo dejamos? Vale, pues yo creo que podemos dar por cumplida esta mesa redonda. Creo que hay muchas cuestiones que se van a dejar en el tintero. Muchas gracias a los dos ponentes y retomaremos el tema de la visita por la laguna. Ahora vamos a pasar a celebrar la asamblea. Cuando quieran. De la asociación Time. ¿vale? vale.